Hola, hola. Bueno, buena tarde a tu Tom y realmente muchísimas gracias por venir <ríe> la sesión de hoy que hemos coordinado desde el comité de ética que titula Realidad o ciencia ficción. Es red de una noticia que va a surtir al gené del primer caso de trasplantamiento de cor de porca humana y es una noticia que nos va a querer la atención ya sabéis que soy una fanática de la ética bella ética total y claro que esta noticia es una mica en la línea que estén veient que ya han molts sus científicos y tenemos la sensación de que toda la tecnología y todas las cosas nuevas van muy rápidas y la pregunta que nos hacemos es si a qué se acompañan de una reflexión y este es el objetivo de la sesión de hoy, que he pensat, ¿no? que, que tenemos unos ponents de luxe y que eh, esta complejidad, la mejor manera de intentar entenderla, es un abordaje multidisciplinar. Por eso tenemos que convidados que os presentaré ahora. Sí que els he Manat, que fessin una presentación breve perdonarnos una visión global de, de lo que implica porque el que, que nos agradará mole es el debate expreso, ¿no? Que participéis vosotros y si no ya os provocaremos otras. Por començarem comenzaremos con el doctor Vallés, que nos hablará de la insuficiencia cardíaca y ¿no? a, a, a, a quién pun hemos arribado a alternativas terapéuticas y el que pot suposar a esta nueva línea de trasplantamientos. Después el, el doctor Muñoz nos explicará la técnica en qué consiste Uh, después el doctor Mancino nos hablará de área de trasplantamientos no? y una mica el contexto de, de los de paradigma que hi han alrededor de la historia no? y el que puede suponer y finalmente Imelda nos hablará de las reflexiones éticas, una mica, donar un contexto a todo eso. Uh, y por tanto cuando ya, ya pude comenzar, I gracias gracias uh... Ética, también ¿em no puedo la mascareta. <risa> uh, a ver, ahora, con la doctora Verónica me em va em a invitar a esta sesión. Entonces, inicialmente, yo pensaba que sería una sesión convencional, que habíamos de hacer una serie de diapositivas y después haríamos uh, lo posible para que las diapositivas fueran suficientemente largas como para que no llegues hagués debate. Y para intentar que ya no pases, que nos va prohibir que sin diapositivas, per darnos us os una mica de reflexión y miraré ese ser cort y si me alargo más del conto ya ja me dirás. Ah, el, el que es verdad es que en, en los últimos 40 años la medicina cardiovascular ha avanzado mucho y hay evidencias eh, recensas eh, de estudios realizados científicamente que demuestran que gracias a los avances en la terapia cardiovascular se ha conseguido alargar la esperanza de vida más de oito años. Y eso, es un hecho y es un hecho contrastado que, que eh, durante muchos años pasé. Eh, muy diferencial respecto al que sucedía en otras especialidades, como por ejemplo el cáncer que malgrat mucha recerca no se conseguía alargar la expectativa de vida cosa que afortunadamente ara també se en el caso de la cardiología por unes unas cuantas décadas gràcies gracias a las nuevas terapias se ha conseguido alargar esta expectativa de vida y malgrat que, que hemos conseguido que la gente visqui més anys, también es verdad que algunas malalties que antes eran mortales eh, eh, ahora conseguimos la supervivencia y probablemente eh, en algunos casos esta supervivencia sí expensas de, de la insuficiencia cardíaca. Eh, hi Hay hi ha unas dadas recientes de la estudio de Framingham que analizan el riesgo de patir la insuficiencia cardíaca a Estados Unidos, deien que entre el año 1965 y el año 1989, un de cada cinco adultos americanos desarrollaría la insuficiencia cardíaca. Un de cada cinco. Por lo tanto, ya, este número por sí solo ya era un número epidémico. Pero es que el que es más relevante es que cuando han agafat las dades más recientes, del 1990 al 2010, això ya se convertía en un de cada cuatro. Por lo un de cada cuatro americanos, el 25% de los americanos adultos, insuficiència insuficiencia cardíaca al llarg de seva vida. Esta insuficiencia cardíaca eh, puede tener un espectre de manifestación clínica, doncs eh, variable y també pot tenir un espectre de manifestació eh, funcional variable eh, a fraccions de diexió que poden ser des de molt molt baixes fins de fraccions de diexió, doncs pràcticament conservades, amb cors que son pràcticament rígids i, i cors que son dilatat i son grans com, com un cor de bau, no, gairebé. Eh, en tot cas, el que sí que sabem és que estos malalts, aqu aquesta gran epidèmia de la insuficiència cardíaca, eh, doncs, un 25% de adultos americanos que su que es una epidemia tienen una mortalidad anual que oscila entre el 7% y el 10%. Es decir, que estamos davant una mortalidad anual elevada y el riesgo de reingreso y de ingreso es muy grande. A eso, malgrado todo, me dedico también a mejorar en los 20 años gracias a un mundo de recerca que se ha hecho en aquest ámbito de la insuficiencia cardíaca. Ara mateix, jo yo destacaría dos o tres avenços principales. Eventos farmacológicos, sin uh, i y hoy en día ya ja hablamos de los cuatro pilares terapéuticos la insuficiencia cardíaca, que son los inhibidors de la eixanina angiotensina, eh, los inhibidores, los antagonistas de los receptores mineral corticoides los beta bloquejantes y los inhibidores de los receptores SGLT2 del tubo proximal renal Aquests cuatro pilares eh, constituyen hoy en día evidencias consolidadas en estudios clínicos amb, amb indicación tipo 1 a todas las guías eh, particularmente aquellos que tienen la fracción de ejecución reducida y a los que tienen la fracción de ejecución conservada comienzan a aparecer evidencias sobre todo a los inhibidores de SGLT2 i també una mica amb, amb el sacubitril valsartan de, de la seva bondat para eh, per millorar la qualitat de vida i la expectativa de vida d'aquests malalts. Un segon una segunda área eh, de bensus de que s'ha produït darrerament en les darreres dècades, eh a part de, de les, de, del aparte del tratamiento tractament farmacològic, eh expenses d'estudis aleatoritzats prospectius en milers de malalts es el de los dispositivos. La insuficiencia cardíaca es una malaltia que, a part de ser greu, porque es un daño del cardiomiósito que, que progresivamente va embiturando, eh, es susceptible de crear un corto circuito dentro del cor y provocar la mort sobtada. Por tanto, eh, ja fa temps que, eh, eh, para evitar la mort sobtada o para eh, prevenir el, el seu impacte, doncs Estamos implantando desfibriladores, el desfibrilador implantable playa es una rutina asistencial y cada cop més ya no nous dispositivos como puede ser el resincronizador, el, el mitraclip y ahora no dispositius dispositivos como pueden ser las TAVIS o las cirugías cardíacas valvulares que cuando eh, el malalt manifesta insuficiencia cardíaca donde també estan hasta controlar conseguir controlar aquesta amolvio que eh, o al menos están el desenlace final. Todos esos, uh, uh, si, si escuteo que esta primera parte de los avances de la de la Subvención de la Subvención de la Subvención de fet molt de realmente, Subvención de la Subvención de la Subvención de la Subvención de la Subvención molt la Subvención de la que de la de la Subvención que de la no para de la no para de entre ara Sabemos que la primera complicación es la vasculopatía periférica y la segunda es la insuficiencia cardíaca. Más que no pas la angina o el infarto de miocardi, que vienen sigut manifestaciones de la diabetes más previas o más históricas. Entonces, ahora la insuficiencia cardíaca. Entonces, para conseguir que el, el miocardi que fracassa, aquest miocardi incapaz de funcionar, de dar respuesta a las necesidades de organismo y para conseguir que este organismo funcioni, eh, hi hay hi ha un mundo de de opciones terapéuticas. El, el, el nuestro grupo y eh, ja porta unos cuantos años amb la finalidad de intentar reparar, regenerar o rejuvenir el músculo mal I Y aquí veo gente del grupo de recerca que, que son expertos en cultivar células mare y también son expertos en desarrollar eh, tejido cardíaco artificial. Y eh, concretamente estamos a casa nuestra, Doncs en aquel hospital y en las manos de los cirujanos cardíacos que tenemos aquí, operant malalts amb uns muchos constructos que son, eh, a que han diuen first in human, que son los primeros que ho estem fent que es como un, un, un doble xenotransplant parcial. Son constructos que contienen pericardi eh, humano, aquel pericardio humano lo de de eh, cadáveres, que subte aquel pericardio, aquel pericardio se fragmenta, se fan las secciones necesarias y se descelulariza, es decir, se eliminan todos los residuos celulares del donante y es mantiene una matriz extracelular con una estructura tridimensional concreta. Esta matriz extracelular con una, una estructura concreta que sabemos que es porosa y que está perforada, la omplimos a unas células que hemos obtenido de cordón umbilical de donante. Por tanto, tenemos un cadáver que nos proporciona pericardi y un nou nat que nos proporciona el cordón umbilical. Dos subjectes diferentes, perdón, que es un doble xenotransplant y lo fusionamos amb una estructura nueva. Las células del cordón son células mesenquimatosas que son pluripotenciales y que, a més a al més, ser tan primerenques, doncs tienen la capacidad de diferenciarse en aquellas células que nos interessen dentro del miocardi. Això ho hemos puesto dentro de este constructo y eh, hemos una sèrie de malalts Uh, van hacer las pruebas en modelos preclínicos, van pasar todos los uh, controles éticos pertinentes, uh, va ser aprovat por la agencia del medicamento y hem, hem operat los el, primeros 12 malalts que acabaremos de tener el seu seguimiento uh, uh, en el mes de septiembre. Esto poso pongo com, como un ejemplo de abordajes de regeneración o de rejuvenimiento miocárdico uh, en aquellos casos en los que, que no se puede en los que no se puede una otra cosa. En individuos una insuficiencia cardíaca muy severa y de relativament relativamente i y que i cumplen que compleixin de requisitos, ya ja sabeu que una opción siempre es el trasplante de cor, el trasplante total del cor, que vol dir cirugía cardíaca para extreure el cor de un receptor y colocar un cor nou d'un un donant amb unes unas características concretas. Pero eh, hem de saber donc, que el, el nombre de donantes es eh, eh, limitado y en aquests momentos ya ja portem más un de una década a un tupal de donantes y eh, de transplantaments a España que oscila entre los 300 y 350, quizás el, el cristian nos dará más de las más concretas. Por tanto, cuando eh, todos los tratamientos han fracassat, el, el el trasplante de, de cor convencional es una opción, pero es una opción selecta para una minoría de pacientes, 300 pacientes a toda España. Y no me decir que a avui en Cataluña hoy en día sabemos que hay como mínimo 80.000 malalts con insuficiencia cardíaca. Per tant, certament no, no hay prou. La opción del cor mecánico está en marcha al que se denomina asistencia ventricular, que es intentar sustituir el cor biológico por una máquina, por una máquina que no tenga sentimientos, ni tingui pensamientos, ni células. En este hospital también estamos participando ya ja en esta tecnología y es una tecnología que está evolucionando, pero que encara ni para costos ni para indicaciones podemos decir que sigue generalitzable. Y a partir de aquí donde aparecen Doncs, donc, eh, la imaginación eh, de los del, del eh, per para poner fil a la agulla amb noves nuevas ideas. Una de las ideas es eh, agafar cors de donantes animales, descellularizar-los completamente y omplir-los de células del un de individuo malal. Esta es una opción que va desenvolupar Doris Taylor, que en modelos de mamífers petits ha funcionado bien, pero que en models de mamífers más grandes de momento no ha funcionado. Y otras alternativas de genotransplantamiento eh, son las que están eh, en, la, en la recta surtida sortida, que están en la posición de sortida, en la pole position, y yo creo que la media introducción la dejaría aquí porque el Cristian nos tres en este sentido. Muchas gracias por definir la magnitud de la tragedia. Cristian. Esta es la noticia a la que se refería Patricia. Eh, a principios de enero de este año, a principios de enero de este año, no sé si recordáis esta foto que salió aproximadamente en todos los periódicos del mundo. El, el que sacó la noticia inicialmente fue el New York Times, pero luego se hicieron absolutamente todas las, todo el resto de, de, de periódicos del mundo, y era que David Bennett, un paciente de 57 años en insuficiencia cardíaca terminal que estaba eh, conectado a una máquina de, de, extra, de, de oxigenación por membrana extracorpórea y que había sido presentado a tres centros trasplantadores americanos y los tres centros trasplantadores americanos por toda una serie de cuestiones de las que luego podemos hablar había sido rechazado para trasplante la FDA dio autorización de urgencia para la realización de un trasplante desde un corazón de cerdo que se había sido construido por la, por la empresa Revivicor, un corazón que se llama u Heart, que luego veremos, que, veremos lo que es. Y en, a principios de enero se llevó a cabo el trasplante desde, de, este cerdo, de este corazón de cerdo genéticamente modificado por el médico que veis aquí, que, de la Universidad de, de, la Universidad de, de Maryland en, en Baltimore. Esta es eh, la noticia que es un poco lo que ha causado que Patricia nos invitase a desarrollar toda esta, toda esta presentación. ¿Este ha sido la primera, el primer senotrasplante que se ha realizado en el humano? Pues no, este quizá ha sido el que nosotros más cerca tenemos y, por el, y, y el que más repercusión mediática ha tenido, pero incluso antes de que Christian Barnard desarrollara su primer trasplante exitoso en 1969, ya se habían hecho otros tras, senotrasplantes de corazón, eh, de, corazón de, de animal a, a humanos, incluso, como os digo, antes de 1969… Quizá el caso más conocido de todos hasta ahora había sido el de 1984, el de una niña eh, en, edad, en edad neonatal que se, que se llamó Baby Fae, que nació con un corazón izquierdo hipoplásico y que recibió el corazón de un, babu, eh, de un babuino. En, en la Universidad de, de Loma Linda. Como podéis ver aquí, grandes cirujanos cardíacos pioneros del trasplante, entre otros Christian Barnard y otros cirujanos cardíacos extremadamente importantes, como Denton Cooley, habían sido ya eh, cirujanos que habían intentado desarrollar el seno trasplante, pero como veis también en la columna de la supervivencia, pues prácticamente ninguno de ellos había tenido ningún tipo de, de buena durabilidad a largo plazo hasta que ha llegado este último eh, senotrasplante en el año 2000, 2022. Otra cosa interesante de esta tabla es que si os, si os fijáis, en los primeros años el senotrasplante se había desarrollado de una diversa cantidad de animales, entre los que están pues, el chimpancé, el babuino, pero también incluso se había probado hacer eh, senotrasplantes desde oveja. Y los últimos eh, intentos que se están desarrollando se están desarrollando de cerdo, ¿Y por qué es el cerdo el animal que ahora se está utilizando más para el desarrollo del seno trasplante? Uno cabría pensar que el, los primates no humanos, fundamentalmente el chimpancé y el babuino, son los que genéticamente están más cercanos al ser humano y que como genéticamente están más cercanos al ser humano son los que menos eh, reacción inmune van a desarrollar cuando se haga el trasplante. Y esto es cierto. Pero también es cierto que hay toda una serie de características que hacen que los primates no humanos no sean ni mucho menos los eh, organismos idóneos para el trasplante y que en cambio el cerdo sí lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cerdo es infinitamente más… Eh, hay mucha más disponibilidad de cerdos que de primates no humanos. Asimismo… El tiempo que dura la gestación de un cerdo es muy inferior a la del primate. El número de sujetos que se tiene por camada eh, en el cerdo es mucho superior a la que se tiene en el primate. El tiempo que tarda en crecer un, un, un lechón es muy inferior a lo que tardaría en crecer un primate. La facilidad de, de, de estabulación del cerdo es muy superior, etcétera, etcétera. Y además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, al ser eh, inmunológicamente el, el, el mono o el chimpancé muy similares a nosotros, el riesgo de xenozoonosis, de transmisión de, de, de infecciones que pudieran ser verdaderamente importantes en el humano, pues es muchísimo mayor. Es decir, todo este tipo de, todo este tipo de, de, de cuestiones hacen que el cerdo sea el, quizá el organismo idóneo para desarrollar el seno trasplante. ¿Y cuáles son los hitos que se han ido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas en el sueño de desde el cerdo hasta el humano? Pues quizá una de las cosas más importantes tuvo lugar en 1990 cuando se identificó el, un antígeno carbohidrato que es la galactosa alfa-1-3-galactosa, también denominada GAL. Esto es un, un carbohidrato que está presente en el cerdo, pero que no está presente en las células de los primates. Cuando los primates nacemos... Nuestro intestino, por, por diversos microorganismos que van colonizando el intestino y que expresan esta alfa-1-3 galactosa, también denominada GAL, el cuerpo humano empieza a desarrollar antígenos contra este, contra este carbohidrato. Y estos, anti, estos anticuerpos que están desarrollados frente a, esta, frente a este, carbo, este antígeno carbohidrato son los responsables del de rechazo agudo inmunológico que se produciría si cogemos un órgano no modificado de un cerdo y lo trasplantamos en un primate. Entonces, estos son los que, los que denominamos anticuerpos anticerdo en el primate. Pues el primer carbohidrato identificado fue esta galactosa alfa-1,3-galactosa. Posteriormente, en el año 2000, se identificaron los retrovirus endógenos porcinos, que también hicieron que se ralentizase mucho todo el desarrollo de los xenotrasplantes de los y que se ralentizase el estudio de los trasplantes porque en un principio no se sabía si estos eh, retrovirus porcinos podían tener un efecto patogénico importante en, en, en el ser humano y en los primates en general. Ahora mismo sabemos que estos retrovirus no son demasiado patológicos para los humanos, pero en ese momento todavía no se sabía y esto provocó que los que senotrasplante los quedase un poco ralentizado. Bastantes años después, en el año 2014, el profesor Mujudin, que es junto con Barley Griffith, uno de los que desarrollaron todo el senotrasplante de, del, del paciente Griffith, hicieron por primera vez la inserción de dos genes humanos en el genoma del cerdo, es decir, hicieron dos, dos knock-in de, eh, del, genoma, del genoma humano en el cerdo. ¿Y cuáles fueron fundamentalmente estos dos genes? El primero fueron genes reguladores de las proteínas del complemento, hicieron que el cerdo expresase CD46, de tal manera que esto es una proteína reguladora del complemento que hace que, la, que el sistema del complemento humano ataque menos al, al, al órgano que se seno trasplanta y, asimismo, también fueron capaces de meter genes que regulaban la, la coagulación, fundamentalmente la trombomodulina humana, que se sabe que es muy importante porque la trombomodulina controla la coagulación y evita la coagulación microvascular, que también es uno de los principales causantes del daño que se ha visto en los órganos trasplantados. En el año 2017, utilizando eh, de la tecnología del CRISPR-Cas9, hemos sido capaces de inactivar los retrovirus eh, endógenos porcinos, y ya finalmente, en el año 2020, ya se puso, esto supuso un paso muy importante hacia adelante, fue el desarrollo de los cerdos TKO o triple knockout, en los que se había conseguido evitar que los cerdos no solamente expre no expresasen el GAL, sino que además no expresasen otros eh, antígenos carbohidratos, como veis aquí, que es la SDA y el ácido glicol glicolineroamínico, y que esto hace que el desarrollo de, de, de anticuerpos del, del humano contra el, el, el órgano del, del cerdo sea el mínimo posible. ¿Qué es lo que ha supuesto todos estos hitos en el seno que os he mostrado? ¿Qué es lo que ha supuesto luego cuando utilizamos estos cerdos que poco a poco se han ido modificando en el seno entre el cerdo y un primate? El modelo más utilizado hasta ahora ha sido el, el trasplante de cerdo a babuino. ¿Eh? Y hay un montón de publicaciones de cómo han ido evolucionando todos estos eh, senotrasplantes de cerdo a babuino. Y si os fijáis en la primera etapa, que es hasta el año 2003, en el que se utilizaban cerdos que no estaban modificados de ninguna manera y en el que al babuino, al que se le trasplantaba el, el, el corazón del cerdo, lo único que se le hacía era darles diferentes regímenes de inmunosupresión, la supervivencia máxima que se conseguía era de 99 días. Posteriormente, una segunda etapa, entre 2004 y 2011 aproximadamente, se empezaron a utilizar corazones del cerdo, que el cerdo había sido modificado genéticamente para no expresar el antígeno GAL, que es el, el GTKO, y para expresar CD46 como, eh, como proteína reguladora del complemento. Y aquí se consiguió duplicar la supervivencia hasta los 180 días. Y finalmente, en la tercera etapa, a partir del año 2012, en la que se utilizaban cerdos que no expresaban GAL, que expresaban CD46 y que además expresaban tromomodulina humana, la supervivencia en el trasplante de cerdo a babuino llegó a ser de más de dos años. Pero ¿y todo esto quién lo paga? Porque, como podéis comprender, todo esto es algo extremadamente caro y extremadamente difícil de hacer, en el que hace falta muchísimo dinero. Pues se puede decir que todo esto comenzó con la oveja Dolly, yo no sé si recordáis que en la década de los 90, en la Universidad de Edimburgo, el Instituto Roslin, junto con PPL Therapeutics, desarrollaron el primer, eh, la primera oveja que había sido totalmente clonada de una oveja previa. Posteriormente, PPL Therapeutics, en el año 2003, fue comprada por una empresa que se llama Revivicor y posteriormente Revivicor fue comprada en el año 2011 por la suma de 7 millones de times y ha salido a raíz de entrevistas que se ha hecho un poco a los protagonistas, pero no, no ha salido lo que es el reporte científico en, un, en ninguna revista de revisión por pares, se sabe que son anticuerpos monoclanales, anti-CD40 y anti-CD154, pero esto todavía no se sabe exactamente cuál es el régimen inmunosupresor que se utilizó. Dentro de lo que son consideraciones quirúrgicas, pues deciros que los cirujanos que hemos desarrollado y hemos hecho trasplante cardíaco, pues el trasplante cardíaco no varía gran cosa y la técnica de trasplante cardíaco realmente no es una técnica demasiado compleja. Únicamente hay que decir que el corazón del cerdo es un corazón que es extremadamente sensible a la hipotermia. El cerdo tiene una temperatura basal media bastante superior a la del ser humano y entonces una cosa muy importante para que estos corazones no sufran cuando son sacados del cerdo y hasta que son implantados en el humano es que hay que mantenerlos en normotermia en máquinas de perfusión ex vivo como la que veis en la, en la, en la foto superior. Y pues posteriormente, desde el punto de vista técnico, quirúrgico, no hay demasiadas diferencias. Se puede utilizar la técnica biatrial o la bicava, que son las estándar que se utilizan para el trasplante el trasplante normal. Y únicamente hay que tener en cuenta que las venas cavas del cerdo son más cortas y que su disposición hace que si no se tiene en cuenta una serie de, de, de distribución anatómica, podrían llegar a quincarse, pero realmente el implante no es demasiado complejo. Y para finalizar, me gustaría deciros que Sir Roy Kahn, que es un, un cirujano británico extremadamente famoso en el, en el mundo de los trasplantes, sobre todo de órganos abdominales y sobre todo de, eh, un, una persona que fue la que primero utilizó la ciclosporina a en los humanos a principios de los años 80, en el año 1995, es decir, hace más de 25 años, dijo que el senotrasplante podía estar a la vuelta de la esquina, pero que podía ser una esquina muy larga y que ahora, 25 años después, quizá estemos empezando a ver el final de la esquina. Muchas gracias. Gracias Cristian, ya habéis visto la magnitud de la tragedia, ahora vemos que más que ciencia ficción es la vuelta de la esquina y adelante, a ver la siguiente parte. Bueno, gracias a todos por venir y gracias a Patricia por organizar la sesión. Yo voy a intentar dar una visión diferente ¿no? de las dos anteriores sesiones. Yo voy a intentar dejar una serie de reflexiones sobre la mesa y ver cómo encajaría el seno trasplante en lo que es el sistema actual organizativo de donación y trasplante. Bueno. Esto es un titular de prensa de octubre del año pasado en el que pone, pues como veis que los enotrasplantes están de vuelta. Como ha explicado Cristian, están de vuelta porque nunca se han ido. Es decir, durante todo el siglo XX ha habido experimentación con los enotrasplantes y siempre se han encontrado con las mismas barreras. Una barrera inmunológica, el problema del rechazo, una barrera ética, que sería la utilización de animales para la obtención de órganos y luego una barrera legislativa. Antes de entrar un poquito en mi exposición, rápidamente diferenciar los tipos de trasplantes. Estamos hablando de los, los xenotrasplantes, tenemos diferentes tipos de trasplantes. El autotrasplante que sería aquel injerto que es un propio individuo, ¿no? se, se injerta en, a sí mismo, habitualmente son injertos de tejido. Tendríamos el isotrasplante que sería aquel que se realiza, el injerto de tejido órgano que se realiza entre eh, dos individuos de la misma especie e idénticos genéticamente, como podrían ser unos gemelos univitelinos el alotransplante, que es en el que se basa actualmente el gran grosor, el gran grueso de, de donantes, el sistema actual de la donación cadáver entre individuos de la misma especie y genéticamente diferentes y luego tendríamos el xenotrasplante que es el que se realiza entre especies diferentes. Y como ha dicho antes Cristian, ya eh, aquí entramos en los concordantes y los, no, los discordantes que tendrá una, tendrá una implicación en lo que sería la respuesta inmunitaria. Como ya os he avanzado, los concordantes serían entre aquellas especies que filogenéticamente están más cercanas, como podría ser los primates no humanos y el ser humano, y los discordante entre especies filogenéticamente no tan cercanas, en el que una respuesta el, el rechazo podría ser muy hiperagudo y podría ocurrir en minutos o, o, o horas. Tiene implicación básicamente en, en el rechazo. Bien, esto es la definición de xenotrasplante según la OMS y según la FDA. La FDA que, como ha dicho Cristian, es la administración americana que autorizó como tratamiento compasivo el trasplante de cerdo que anteriormente os ha explicado. Sería cualquier procedimiento que implique el trasplante, implantación o perfusión en un receptor humano de células, tejidos u órganos no humanos. Aquí ya tendríamos que hacer una primera... Una primera anotación en el que ya no podríamos hablar de animal donante, tendríamos que hablar de animal, animal fuente. ¿Por qué animal fuente? Porque el animal no tiene capacidad de decisión si quiere donar un órgano o no. Es el ser humano el que los cría, los modifica genéticamente con la única finalidad de eh, obtener órganos para trasplantar. Por lo tanto, ya una primera, un primer cambio en la terminología sería hablar no de animal donante, sino de animal fuente. Bien. Eh, anteriormente hemos dicho, ¿no? el titular de prensa este de que eh, los xenotrasplantes están de vuelta. ¿Y por qué están de vuelta? Pues por una demanda, hay una demanda. ¿eh? Es decir, actualmente con esta gráfica lo que quiero manifestar es que si vemos en el año 2016 la lista de espera en Cataluña para recibir un órgano era de 1.057 pacientes, estaban en lista de espera. Tres años posteriores esta lista de espera ha aumentado en unas 200 personas a pesar de que en este mismo periodo se han incrementado los trasplantes en casi 300 personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el trasplante es un procedimiento eh, terapéutico muy consolidado, ha habido muchas mejoras en, en las técnicas quirúrgicas, la experiencia de los equipos quirúrgicos, el tratamiento inmunosupresor y, por lo tanto, cada vez las listas de espera son mayores, cada vez hay más personas que entran en las listas de espera de, para recibir un órgano porque es el tratamiento de elección para su patología, pero no ocurre así con los órganos disponibles, los donantes que no aumentan de forma paralela a estas listas de espera. Aquí vemos un poquito la evolución de las listas de espera en Cataluña para recibir un órgano. Si quitamos este pequeño punto de inflexión que se correspondería con, con la pandemia en el que los datos están muy distorsionados en todos los aspectos, vemos que la tendencia año tras año es... a bueno, a incrementar, incrementar, y vemos cómo ya se ha producido un repunte en el último año en estas listas de esperas. Esto sería la evolución de la donación y del trasplante, en, en tasa de donación, tasa de trasplante, en los diferentes años, desde lo, prácticamente desde 1980, vamos viendo cómo la, la, los donantes cadavéricos van aumentando hasta que llega un momento en que hay una meseta, y luego hay un repunte de donación. Vamos a ver a qué se debe todo este comportamiento tanto en las tasas de donación como en las tasas de trasplante. La primera legislación en España sobre donación de órganos es del año 1979, la primera ley. El año 1979 tiene sus resultados. Se ve un incremento muy importante. Eh, aquí, empieza, aquí no lo vemos porque el año 79 estaría más atrás, pero sí que se produce un incremento muy importante de las tasas de donación. Y paralelamente, lógicamente, aumentan las tasas de trasplante. La segunda ley... Perdón. Bueno, eh, La segunda reforma legislativa se produce en el año 99, sobre la ley de trasplante, en el que ya eh, se incorpora la donación asistoria no controlada en esta nueva ley, en este nuevo Real Decreto. Hay modificaciones sobre los criterios de muerte encefálica y sobre la, la forma de, de organización de los sistemas de coordinación de trasplante. Aquí no hay un gran resultado en cuanto al aumento de las tasas de donación porque ya se había producido un incremento muy importante, y una cierta estabilización y es el año 2012 la, un, la, última, la última reforma legislativa en la que ya sí que vemos como hay un repunte muy importante en las tasas de donación y de trasplante. Esto se debe a que, a que ya en este nuevo real decreto ya se legisla de una forma muy explícita lo que es la donación en la asistoria controlada y ha producido un pool muy importante de nuevos donantes y como consecuencia de ello un incremento muy significativo también del número de trasplantes. ¿Existe legislación sobre el seno trasplante? No, no existe nada, no está legislado. Es decir, hay, no es que haya un problema, sino que únicamente a día de hoy no hay legislación sobre el seno trasplante. <coughs> Perdón. Sí que hay reglamentación, directrices sobre elementos que de forma indirecta pueden involucrar a lo que sería una futura ley sobre el seno trasplante. Bueno... Eh, en el caso de desarrollarse una, una ley sobre el ¿cuáles serían los puntos conflictivos? Hay tres puntos conflictivos, claro. El primero sería sobre el animal, referente al animal fuente, segundo referente al paciente receptor y segundo referente a las implicaciones que tendría un seno trasplante en la salud pública. Referencia al animal fuente, lógicamente la legislación irá encaminada hacia la protección jurídica de los animales. He puesto tres puntos aquí que me han parecido interesantes, en el que el ensayo preclínico se deberá realizar, lógicamente, con primates no humanos. Eh, y precisamente la utilización de los primates no humanos son los que tienen más detractores del senotrasplante, entre otras cosas porque allá por los años 60 fueron declarados una especie en extinción y, por lo tanto, la experimentación con este tipo de animales está muy limitada. Es necesaria una manipulación genética para disminuir, como ha dicho Cristian y ha explicado, el rechazo inmunitario. Pero esta manipulación genética teóricamente no debería alterar el fenotipo del animal, es decir, la esencia como especie debe permanecer intacta. Esto es lo que eh, a priori eh, comentan todas aquellas personas que ya han trabajado algo sobre una futura legislación sobre el senotrasplante. Y por otro lado habría que regular eh, la creación de granjas de cría y protocolos de sacrificio animal y de extracción del injerto y traslado. En relación eh, al paciente receptor, pues hombre, los puntos conflictivos importantes podrían ser estos. La validación del xenotrasplante como alternativa al alotrasplante implica necesidad de ensayos clínicos en pacientes. Es necesario un consentimiento informado como una terapia experimental. Y además, existen diferentes grados de riesgo según qué tipo de seninjerto. Al paciente se le debe informar de las alternativas y además tendrían que tener unos criterios de elegibilidad, es decir, hay pacientes a los cuales estaría especialmente indicado el xenotrasplante, aquellos que no tengan criterios de alotrasplante, como era el caso del paciente que ha llevado a la sesión clínica, o bien en aquellos pacientes con imposibilidad de sobrevivir hasta disponer de un aloinjerto injerto. Y por último, entraríamos en las implicaciones sobre la salud pública. Ya han comentado anteriormente la, la posibilidad de que se produzca una xenozonosis, ¿no? una transmisión de patógenos, propio del animal sobre todo intracelulares eh, que pueden eh, acarrear pues, problemas de salud pública importante transmitiendo eh, esta infección no solo al receptor sino a la población en general, sobre todo a aquellas personas más cercanas eh, al paciente trasplantado habría que establecer sistemas de biovigilancia muy estrechos y por otro lado habría que plantearse si este control estricto del entorno cercano del paciente trasplantado vulneraría el derecho a la intimidad del paciente que recibe el trasplante de un órgano humano, de un órgano animal. ¿Por qué? Eh, no tendría por qué una persona que recibe un órgano animal decir que ha recibido un órgano de, procedente de un animal. Bien, esto lo pongo porque eh, creo que es importante poner una serie de puntos legislativos actuales en el sistema organizativo actual sobre la donación y trasplante. En el que, como podéis ver, aquí he puesto un par de artículos sobre el último Real Decreto, en el que habla de respetar los derechos fundamentales de la persona, habla de altruismo, habla de ausencia de ánimo de lucro, de gratuidad, hablamos de principio de equidad. En el artículo 7 nos dice claramente que no se podrá percibir gratificación alguna por la donación de órganos humanos por el donante ni por cualquier eh, otra persona física o jurídica y no se exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado. Esto es la legislación actual vigente. Eh, entonces, ante todo esto, yo me pregunto, ¿sería el xenotrasplante una terapia avanzada? ¿Qué quiere decir una terapia avanzada? Esta es la definición según la Agencia Española de Medicamentos. Sería un medicamento de uso humano basados en terapia génica, celular eh, o tisular e incluyen productos autólogo, halogénico o xenogénico. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos sabemos que las terapias avanzadas que realmente están teniendo mucho impacto, el ejemplo es el, las células del Carticel, ¿no? son células, son linfócitos T modificados eh, para tratamiento de neoplasias hematológicas, que ya está financiado por la sanidad pública desde el año 2019, tienen un coste económico importantísimo, es decir, el tratamiento por cada paciente, en este caso en concreto, de, este, de esta terapia avanzada serían de 320.000 euros, el, la farmacéutica que lo, di, lo, fa, lo fabricó dice que el coste son 200.000 euros. Luego hubo una organización que lo denunció y hubo un uno de los que participaron en el desarrollo del fármaco que dijeron que el coste era de 20.000 euros, por lo cual aquí vemos que es un campo minado para el lucro de empresas privadas. Y con todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿pues ¿cuál sería el encaje ¿no? del xenotrasplante en todo esto?, cuando es un procedimiento que hemos dicho que, es, que tiene que ser gratis y que todo el mundo tiene que acceder con las mismas posibilidades. Ante todo esto, mis pequeñas conclusiones serían la, necesi la necesidad de una legislación específica, debe ser sostenible para la sanidad pública y debería respetar los principios actuales sobre donación y trasplante, básicamente la gratuidad, ausencia de ánimo de lucro, que es difícil, que es difícil que esto ocurra porque el desarrollo de este tipo de seno va a ir a cargo básicamente de empresas privadas, respetar el principio de equidad y respetar los derechos fundamentales de la persona. Y ya está, ello era únicamente las cuestiones que quería plantear y dejar sobre la mesa para que ahora haya un poco de debate. Eh, gracias José María y además lo has dejado. Entonces, parece que lo ha dejado en bandeja para que ahora se, Imelda se centre más en los dilemas éticos que puede suponer, ¿no? Y con esto ya completamos la visión de lo que supone esta famosa noticia del New York Times. Un, bueno, reflexionando un poco sobre todo lo que nos han dicho nuestros compañeros, en realidad ya nos han dado la, la entrada para, para hablar de la ética, ¿no? Eh, ¿qué es la ética? No? Pregunta en primer lugar. la ética es la herramienta que nos ayuda a plantearnos por qué hacemos las cosas cómo las hacemos y cómo deberíamos hacerlas para explicarnos un poco todas estas preguntas utilizamos siempre los principios básicos de la bioética voy a quitar esto los principios básicos de la bioética que son el principio de autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y el principio de justicia. El principio de autonomía sería la obligatoriedad de respetar las decisiones nacidas de la libre voluntad de las personas. Principio de no maleficencia, la obligación de no hacer daño. El principio de beneficencia, el deber que tenemos de hacer el bien. El principio de justicia, de justicia se basa en el reparto equitativo de los recursos en el ámbito sanitario. Todo ello lo vamos a analizar ahora llevado a, al chenotrasplante. Aquí os presento nuevamente a, al doctor y al paciente. Que, que fue el receptor del corazón de cerdo y vamos a analizar el principio básico de autonomía cómo lo viviríamos e, en relación al, al cheno trasplante. ¿no? Eh, bueno, el paciente que está vulnerable tiene que decidir firmar el consentimiento informado. Tiene que ser competente para decidir si firmar o no ese consentimiento informado y para ello pues, se le tiene que dar una, una información exhaustiva, minuciosa, de lo que representa el procedimiento y por qué se le da esta alternativa terapéutica. Hemos de pensar que esta alternativa terapéutica se la estamos dando porque no tiene otra en este momento. Ya otras alternativas terapéuticas se le han sido denegadas porque es imposible ya para él y porque su corazón se encuentra ya en, en situación terminal. El principio básico de no maleficencia, eh, estaríamos hablando de la utilización de un uso compasivo. Esta técnica eh, es de uso compasivo porque todavía está en estudio, está en, fase, en fases de investigación, eh, no tiene una seguridad del procedimiento, está mm, todavía en estudio o en fases de inicio este, esta seguridad del proce de procedimiento. Sí que es cierto que, como ha dicho mi compañero, se le ha aplicado al, al animal para em impedir unos cambios genéticos, para impedir el, el rechazo, para impedir el traspaso de virus a las personas. Para minimizar todo esto se le han hecho unos, unas alteraciones genéticas al animal. Y así eh, tendremos más seguridad en el, en el procedimiento, pero todo y con ello está en fases de, de investigación. Por eso estamos hablando de que se trata de un uso compasivo, como la utilización de fármacos y otras terapias que también se utilizan en situaciones especiales. El principio de beneficencia, a todos nos queda muy, muy claro, es la oportunidad para las personas que no tienen otra alternativa terapéutica. Y el, el principio de beneficencia, ya lo hemos dicho, el principio de justicia es el reparto ecuánime de, de dicha alternativa, o sea que... Como ha dicho también mi compañero, eh, ¿va a llegar verdaderamente al alcance de todo el mundo? ¿O estamos abriendo en estos momentos una brecha social? ¿Van a mejorar verdaderamente las listas de espera? Estas son preguntas que nos hacemos mmm, porque, claro, eh, los laboratorios van a, que, van a querer, evidentemente, recibir unos beneficios. Han puesto mucho dinero en, en juego y, y quieren obtener esos beneficios. Otros dilemas éticos, éticos sería el derecho de los animales. Los animales también tienen unos derechos, o por lo menos nosotros tenemos unas obligaciones en cuanto a ellos, que sería el respeto hacia ellos. Existe el grupo PETA, que está, son unas personas en lucha por los derechos éticos de los pacientes. Hay dos pacientes de los animales, que ya nos indican que los animales no son almacenes de herramientas a los que podamos asaltar de manera indiscriminada y coger cuando queramos y como, como queramos los órganos de estos. Eh, la idea es que sí se pueden utilizar pero respetando a, a los animales. Hay que, hay que respetar desde el punto de vista humano. Nos planteamos si nos estamos creando falsas expectativas y los objetivos de las industrias farmacéuticas, como ya también ha hablado mi compañero. Bueno, pues nada, muchas gracias por la atención y ahora ya mmm, abrimos el debate para que ustedes sigan con el tema. Gracias, Imelda. Pues con esto ya tenéis la foto global de lo que es. Sí que os invito a. Bueno, invito también a la mesa que, que podemos comentar entre todos. No sé si vosotros queréis hacer una, una pregunta, algún comentario, o si estáis todos a favor de empezar a hacer granjas de cerdos para corazones humanos y solucionar todos los problemas de ¿no? de, la, de la epidemia que nos ha contado el doctor Vallés. Bien, y si hay que evitar mucho. Hola, ¿sí se me oye o no? Bueno, yo empezaría por la presentación. Han sido todas muy interesantes, muy ilustrativas, nos ha dejado bastante claro la situación en la que está a la vuelta de la esquina, como decís, pero Imelda me parece que en una de sus frases es realmente en la última diapositiva que ponías ¿qué queremos conseguir? realmente eh, ¿vamos a tener granjas de cerdos para todo el mundo? Eh, ¿es, ¿es compasivo y ético realmente en estos momentos pensar bueno, si no estoy muy equivocada estas personas pues un, dos tres meses no han vivido más se supone que la cosa irá más adelante funcionando mejor como todos los inicios pero eh, es café para todos vamos a vivir eternamente nos vamos a convertir en, en qué y hasta cuándo vamos a seguir o sea con qué edades eh, eh, ¿cuándo, vamos a, ¿cuándo vamos a decir que no? porque en algún momento somos humanos y tendremos que dejar de estar aquí esa es mi reflexión vamos a ver yo no tengo ninguna respuesta y, y voy a continuar con la reflexión lo, lo que es cierto es que a principios del siglo XX la la esperanza de vida al nacer del ser humano era de 45 años y en, en 100 años esa esperanza de vida al nacer uh, se ha duplicado y está uh, actualmente en Cataluña para las mujeres es de 87 años y para los hombres es de 83. Es decir, lo que hoy nos parece normal llegar a los 80 años con buena calidad de vida, con autonomía y con independencia no era así hace 100 años y, y el, el, la edad de vida del, del del finales del siglo XIX a principios del siglo XX se mantuvo estable durante miles de años y todo lo que todos los cambios han sucedido en poco tiempo, en un siglo más o menos. Si, si paramos a ver cómo suceden estos cambios, uh, suceden gracias a higiene, salud pública y demás, pero mucho a partir de uh, fármacos que desarrolla la industria farmacéutica a un coste. Y eso uh, lo hemos aceptado como sociedad. Es decir, como sociedad aceptamos que el tratamiento galénico es razonable y lo, lo debemos implementar para alargar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y luego la pregunta está en si esto es justificable hacerlo con terapias biológicas. Y esta es la pregunta que nos, nos tenemos enfrente de la mesa y que no es fácil de responder. Pero yo le diría a Cristian que si ¿Tuvieras un familiar con una enfermedad terminal y te dan la opción de cambiarle el órgano a, sin saber si va a tener éxito, pero con las bases fisiopatológicas que nos has contado? ¿Tú qué, tú qué haces? Yo sin duda lo trasplantaría. Es que yo creo que… Técnicamente no tienes problema para no, trasplantar. Técnicamente no. Pero yo lo que creo es que lo que no, lo que no hay que hacer es llevar este debate al extremo de que si esto va a hacer que seamos, que seamos inmortales, ni mucho menos. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que en el mundo entero se trasplanta el 10% de todos los pacientes que están en lista de espera de trasplante de cualquier tipo de órgano. Solo el 10% de todas las listas de espera del mundo entero. Yendo a lo que más conozco, es en España se hacen 320 trasplantes cardíacos al año, y se sabe que de los pacientes que están en lista de espera de trasplante cardíaco, el 10% mueren cada año, porque no le no llega un órgano. Y esto, hace aproximadamente unos 10 años, eh, hizo que en España se creasen dos listas de espera, por así decirlo. La lista de espera de los pacientes de menos de 65 años, que era la lista de espera, por ejemplo, estándar, pero que luego pacientes de más de 65, incluso de 70 hasta casi 70, 72 años, que se consideraban receptores subóptimos, se creó una pequeña lista paralela de, de, de receptores subóptimos a los cuales se les, se les utilizaba lo que llamábamos también donantes subóptimos, pues donantes que a lo mejor era paciente con más edad o pacientes con alguna, eh, alguna antecedente patológico, como podía ser diabetes, hipertensión, etcétera, que sabíamos que el órgano que hacía, que el, que el órgano no era tan idóneo como los que se utilizaban y tal. Y esto aumentó el, el número de, de pacientes que al final eran trasplantados. Yo verdaderamente creo que eso es a lo que nosotros debemos pensar en un primer paso, ¿no? ni mucho menos en la inmortalidad o, a, o que a dónde vamos a llegar. ¿no? O sea, hay muchísimos pacientes en lista de espera para trasplante renal que nunca les llega un riñón y que tienen que verse sometidos a, a diálisis. Y realmente, si esto se pudiese llevar adelante, independientemente de lo que puede costar, independientemente de a quién hay que comprarle el órgano, porque, por ejemplo, las TICARCELS cells, en un principio, son, son, son terapias hechas por, farma, por industrias farmacéuticas, pero el clinic de Barcelona ya tiene autorización por la, por la EMEA para producir sus propias TICARCELS. cells. O sea, que esto a lo mejor dentro de 50 años en el Instituto de Investigación ICOR, no creo que ni el Tony ni yo lo veamos, pero a lo mejor aquí se pueden empezar a modificar cerdos para hacer estas mismas modificaciones genéticas. Yo lo que creo es que hay que tener en cuenta que, que el trasplante es, es un tratamiento excepcional, pero es un tratamiento que está infinitamente infrautilizado por la falta de donantes y que esto es, la, es una apertura buenísima para muchísimos pacientes. Por ejemplo, leyendo sobre este tema, una de las cosas que por ejemplo, también hay que tener en cuenta es que no hay por qué pensar que siempre esto se va a trasplantar a una persona, a una persona muy vieja. Por ejemplo, uno de los problemas que nos encontramos en el trasplante de corazón es que mujeres multíparas o mujeres que han recibido muchas transfusiones de sangre por lo que sea y que tienen un, un panel de antígenos muy muy amplio y que cuando se les hace el crossmatch parece como que nunca les llega un, un, un órgano que pudiera ser que pudiera ser válido para ellos porque están muy tienen muchos anticuerpos frente a, a, a muchos diferentes antígenos, pues a lo mejor esto podría ser una, una buenísima oportunidad. Entonces yo lo que creo es que no, no hay que ir a los extremos, yo creo que hay que ver realmente esto como un añadido, una, una terapia más dentro del mundo del trasplante? Yo, yo, creo que, yo creo que lo que ha dicho Cristian es la clave. En Cataluña entre un 10-15% de los pacientes en lista de espera se mueren al año en espera de un órgano porque no les llega. Y esto considerando que, que Cataluña es la región del mundo donde tienen más posibilidades de recibir un órgano si lo necesitas. O sea que mmm, puede ser un complemento. Un complemento perfecto para que no ocurra esto, no quiere decir ni mucho menos que, que vaya a ser la única fuente de órganos. Yo creo que puede ser un complemento y yo creo que se tiene que seguir desarrollando, mirando todos estos aspectos que hemos comentado de los derechos de los animales y demás, pero yo creo que tiene que tirar adelante. Yo, la reflexión desde la ética… Es a mí lo que me gustaría ver es que realmente en, en estos avances, porque es, que es verdad ¿no? que las primeras veces que haces las cosas, pues la situación no está ni, ni, ni definida desde el punto de vista legal, yo estaría más tranquila si conjuntamente con estos grupos de investigación hubiera reflexiones éticas y tengo muchas dudas de que realmente las haya, ¿no? porque tú escarbas aquí en la noticia y entonces vas viendo que es verdad, que son unos movimientos que llevan mucho tiempo, pero no sé si alguien se ha, se ha puesto en la, en la piel de este paciente y lo ha visto físicamente, ¿no? Porque es verdad que la tecnología es deslumbrante, ¿no? Y empiezas con los genes y dices, ostras, qué chulo, y ahora voy a hacer esto. Y me imagino a la gente que lo está trabajando con esta pasión, ¿no? Y, y, y para solucionar un problema, que es, que es lo que has dicho tú, es una epidemia. Pero claro, tiene que haber una reflexión, porque esta barrera con el encarnizamiento terapéutico está muy cerca también. Es decir, son personas vulnerables que están en un proceso de final de vida porque ese órgano no le está funcionando, más o menos pluripatología, y en vez de ofrecer un final de vida, porque tenemos que reconocer también que somos una sociedad, que tenemos pánico a la muerte, pánico al sufrimiento y a la discapacidad, y eso no lo queremos bajo ningún concepto. Entonces es como tira para adelante y ofrecerlo absolutamente todo, ¿No? Y al final, en vez de trabajar un, una adaptación o un final de vida, estás ofreciendo una cosa que estos primeros que sean pioneros, como este señor que se ofrece, claro, qué calidad de vida. Es verdad que se ha sacrificado por la ciencia y por todos nosotros, pero es una persona a la que le vamos a hacer unos controles estrictos. Eh, o se han contenido mucho mis compañeros con el spoiler de lo que le ha pasado al señor, pero ahora, en cuanto yo acabe... <risa> Cristian nos dices, nos dices cómo, ha, cómo, cómo, cómo ha evolucionado la historia, pero bueno, es un riesgo que yo veo, Es decir, no, no, no, no creo que la ética esté en contra de los avances, al contrario, pero sí que es muy importante que todas estas cosas les acompañe una reflexión y que, y que cuando vaya, abramos, abramos camino nuevo sea acompañado de reflexiones, que se tenga en cuenta todo esto, porque ahora lo has hecho muy bien, ¿vale? has personalizado totalmente, has puesto al padre de Cristian con un problema y le has dicho tú qué harías. Ya, pues esto es una cosa, ¿no? Que, que generalmente no hacemos. ¿Qué harías tú con esta persona? No, no, no, lo hacemos como en global sobre una lista abstracta donde queremos el progreso a toda costa. Momento. Porque ¿Perdona? ¿Qué harías en qué momento? Porque en el momento en el que Tú estás en un final de vida, como tú has dicho, yo no me sometería a mi padre a un trasplante. son no, no, no tenemos por qué solamente hablar de final de vida. No, no. No tenemos que hablar de final de vida. Aquí, al igual que se, están desarrollando, eh, que se está desarrollando el UHart, también se está desarrollando el U-Kidney y el U-Timo-Kidney. Un paciente que no tenga la posibilidad de recibir un, un trasplante renal porque esté hiperinmunizado, se le puede probar un, un, un riñón de cerdo, y si funciona fantástico, y si no funciona, se le extrae el riñón de cerdo y sigue en diálisis. Entonces no estamos, es por lo que os digo, no hay que llevar las cosas al extremo. Yo creo que hay que, hay que verlo, como tú dices, hay que verlo en un conjunto. El corazón es distinto, porque el corazón, si el corazón no funciona, ahí sí que es final de vida pero estamos hablando de la posibilidad de aumentar el trasplante de muchos otros órganos, que además el corazón justo es el corazón que, que, que menos se trasplanta, porque es el que menos, el que menos donación tiene. Pero... pero por eso hemos elegido este caso. Ya, ya. Pero fíjate que, que estamos hablando del corazón del cheno trasplante modificado genéticamente, con modificaciones genéticas todavía limitadas. El doctor Ispizúa en, en San Diego ya está creando... Uh, órganos humanizados dentro del cerdo, es decir, está modificando el blastocisto para que el corazón o el riñón de un cerdo contenga células genéticamente humanas, con lo cual nos encontraremos ante cerdos que tendrán el corazón que contendrá mis células para que yo lo pueda utilizar cuando mi corazón falle. Uh -huh. uh, este es, este es el, el debate que yo creo que realmente es complejo. Ahí sí. y, y, y este es un debate que está encima de la mesa y que no se habla. Y La, la ciencia sigue avanzando uh, silenciosa pero imparable. Y cuando la ciencia consiga vencer todas las barreras, ¿qué vamos a hacer? Cuando te digan que tienes la oportunidad, si, si, si mañana nos dicen que la ciencia ha superado los obstáculos para que un cerdo tenga un corazón humanizado con tus células... Y esto se lo digas a un paciente que no esté en final de vida, sino que uh, tenga una enfermedad avanzada y le digas, mira, te voy a cambiar el corazón por un corazón nuevo y podrás dejar de tomar medicación, pues será un corazón genéticamente idéntico al tuyo. Yo no lo veo muy lejos esto, ¿eh? Around the corner, a lo mejor son 20 años, pero 20 años no son nada. Uh -huh. sí, sí. Con lo cual, uh, ahí sí que yo veo un, un problema… Ahí sí que podría ser un dilema ético, pero con, con la velocidad del crecimiento de un cerdo y la, y la posibilidad de, de hacer quimeras… Realmente un paciente en insuficiencia cardíaca que que terminal, a lo mejor sí en un año podría tener un corazón creado dentro de un cerdo exactamente Ahora. igual que su genética. Y perdonar una pregunta, porque veis que eso es más dilema ético que el caso actual. Pues he dicho, lo he dicho, lo he dicho? eso es más dilema ético que el Sí, hecho. porque decís que eso sí que es un dilema ético. Porque ahí, por ahí estás alterando, el, como ha dicho Manciño, ahí, ahí sí que estarías alterando lo que es el fenotipo El fenotipo de, la de la especie animal. Porque ahí estás creando una quimera. Eso yo creo que sí que sería más éticamente discutible. No digo que sea lo digo que sería discutible. Quizá... Yo, creo que, yo creo que en el momento en el que esto avance, es decir, lo que, yo, lo que yo sé es que todos los cambios legislativos en relación a donación y trasplante siempre se han producido porque venían, les estaba empujando un avance. Es decir, en el momento en que esto sea factible... El cambio legislativo ahora rápidamente. Es decir, no me cabe la menor duda. Es decir, las tres leyes que he mostrado ¿no? de, de donación y trasplante, la del año 99, es una ley que vino empujada por la donación asistoria no controlada, la del 2012 por la donación asistoria controlada, porque había una demanda y, y iban empujando las la sociedades científicas de que cambiar la ley porque tenemos esto ya. Y esto ocurrirá igual. Pero, Patricia, la, la sociedad no está preparada. Y no quiere hablar de esto, porque no se quiere morir. Y nosotros nos encontramos cada día en las sesiones médico-quirúrgicas con pacientes que cuando nosotros, la mayoría de nosotros estábamos en fase de formación, no hubiéramos hecho nada con ellos. Y ahora estamos tratándolos con toda la quincalla que tenemos disponible. Y estamos operando percutáneamente o de la manera que sea, pacientes de 90 y de 92 años, que lo hacemos cerrando los ojos porque... Tenemos tecnología para hacerlo y en ocasiones hemos visto que es tan espectacular el beneficio que asumes que en algún caso no pueda ser beneficioso, pero como es posible que en otros casos sí que lo sea, ahí, ahí, ahí seguimos, y la sociedad empuja por detrás y los médicos no estamos preparados para parar esto. Y la ciencia sigue otro camino silencioso que no, no da explicaciones y, y por lo tanto yo creo que, como dice Manciño, llegará un momento que habrá estos... A esta tecnología que estará suficientemente evolucionada y cuando Cristian nos desvele el, el resultado de este paciente sabremos <risa> si ya estamos en el momento de la producción masiva o todavía tenemos que esperar a todavía modificaciones mayores del, del, de, las, de las terapias biológicas del futuro. Claro, pero es la clave. Es todo lo técnicamente posible ¿Es éticamente aceptable? Pero esto quién lo decide. Bueno, Patricia, para eso estamos aquí. Yo, yo creo que esto bueno, es como... ya no me llaméis Patricia, llamarme Madame Ética. <risa> Patricia, yo creo que esto es como cualquier procedimiento que aplicamos a un paciente de tratamiento que tú puedes creer que puede ser fútil. Pero es que la futilidad tiene, yo creo que dos versiones. La Mides con scores pronóstico, con supervivencia, ¿no? Algo que es cuantificable. Y luego está la cualitativa, que es la que decide el paciente. Lo que para un paciente puede ser decir, a mí no me hagas esto, para otro decir, a mí me va perfecto, hacerme lo que, aunque yo me. con la calidad de vida que me va a quedar, ya me es suficiente. Es decir, dependerá de esto también. Es decir, y esto es lo que hacemos cada día con los pacientes. Hay pacientes que sí, que quieren que le apliquen determinados procedimientos, que le que lo operen una válvula órtica con 85 años, y otro le dirá, no". no. Pues esto es igual. Yo creo que es una capacidad de decisión del propio paciente también. No malinterpretéis la ética. La ética solo pide reflexión. Es decir, la ética no está ni en contra ni a favor de las cosas. Lo que pide es que haya un marco de reflexión compartida y a partir de ahí asegurarnos de que estos avances son, como bien ha dicho Imelda al principio, lo que nos gustaría que fuera. No, no nos queremos encontrar con una sociedad distópica y que nos pille ahí y, y no lo hemos pensado y simplemente nos han llevado ahí los avances. El objetivo de la ética es este. Pero es verdad que estamos en una sociedad y en esta sociedad en la que vivimos, la, lo vuelvo a decir: la enfermedad y la muerte es un tabú, no está bien tolerada y no es nada normal. La gente, o sea, nadie se muere, la gente se apaga. Fallece, ¿no? Utilizamos una cantidad, bueno, imagine, mirad lo de la eutanasia, no decimos ni eutanasia, prestación de ayuda para morir, nos entendemos entre todos diciendo la PRAM. A ver, esto es una aberración. Entonces, a mí lo que me gustaría es que acompañando estos avances también hubiera una reflexión de sociedad de hacia dónde, o sea, que tendría que haber debate, diálogo y llegar a donde tengamos que llegar, claro que sí, es verdad, hemos avanzado muchísimo. Pero no, no estamos avanzando como sociedad reflexionando, como profesionales tampoco estamos reflexionando, y los pacientes que tenemos nos piden absolutamente todo, pero no todo hay que hacerlo siempre. Y simplemente lo, lo que yo creo que pide la ética es reflexión. Y aprovecho para recomendaros una película que se, es que tenemos el club de lectura también de ética y ayer comentamos una película que se llama Nunca me abandones que es que va como vamos. Eso es, el libro de Isiguro, y entonces la, la película lo que plantea son clones humanos para ser donantes. Y es un tema, o sea, la peli, bueno, hay gente que le gusta y gente que no. Es el mismo tema, es Sí, pero yo La isla no la he visto. Nosotros vimos, o sea, hemos comentado la de Nunca me abandones, pero... Pero es una. Es decir, porque claro, vamos más allá, ¿no? Empezamos con los cerdos y a dónde llegaremos, ¿no? Y, y las preguntas que se, que se plantean en esta película. Bueno, os voy a hacer el spoiler. Pero no, eh, ya al final, pues empiezas, ¿no? Con qué es ser humano y la pregunta es si un clon es humano o no, si tiene sentimientos, ¿no? Y bueno, es como llevarlo como un paso más allá. Pero aquí lo importante realmente es que haya una reflexión y que se acompañe, es decir, que, que avancemos, claro que sí, pero con una reflexión. Um... El tema es que yo veo dos aspectos. Uno, que como, como primates hemos estado miles de años uh, en unas condiciones que ahora en, en unas pocas décadas van a cambiar y no sé si um, estamos preparados antropomórficamente para responder a ello como sociedad. Y, y lo segundo es que también me da la sensación que la sociedad no quiere abrir este melón del debate y de la reflexión ética. Y no sé por qué, pero esta reflexión, que a mí me parece que es muy relevante y que la sala debería estar ardiendo de preguntas y de gente, pues no, no es una prioridad ni de un centro sanitario como el nuestro. Si no es nuestra prioridad, ¿cómo va a ser una prioridad del, del, de la sociedad en general? Entonces, lo que sucede es que uh, en los años... 2000, un cirujano cardíaco cascarrabias ilustre llamado Aris en San Pao decía en las sesiones médico-quirúrgicas «los pacientes de más de 80 años ni me los presentéis que no os voy a operar». Le daba igual. Y esto hoy en día sigue inconcebible. Es más, incluso este, este cirujano a lo mejor alguien le ponía una denuncia por, por, por expresar en voz alta esta frase, ¿verdad? Con lo cual uh, estamos en una sociedad en la que la, la expresión de reflexiones, pueden incluso llevar a, a, pues a, pues a, a, a juicios o a, o a... Es decir, se, se, se, la sociedad es compleja, pero no le gusta hablar de la muerte y no quiere pensar en ello y quiere que le des una solución. Y, y por eso estamos aquí unos pocos que somos los que somos. Pero de gran calidad. Pero yo... Perdonar. <risa> Perdonar, pero yo... Yo pienso que, sea, que alguien sí que verdaderamente tiene que poner unos límites, unos límites, como decías, de, de este compañero cardiólogo. Sí, yo recuerdo antiguamente, yo trabajaba, yo trabajo en cirugía vascular y antiguamente el límite para no realizar una intervención de un bypass femoropopliteo era la edad, era a partir de los 80 ya, no me parece justo ya, ya no tampoco No ya, ya, ya lo veo por supuesto no me parece justo tampoco no sé es el límite, el límite no es la edad el límite lo, lo componen varias cosas más, no solo es la edad sino la la, la patología del paciente la autonomía del paciente varias cosas a mí me gustaría, pero ¿quién pone los límites? Me gustaría, me gustaría ir a Marisa a Santi, a Josep y a Elizabeth, a ver Marisa cuéntanos porque tú llevas muchos años y mucho curro y muchas vivencias de este tipo. Gracias. Puede tener su lugar, pero creo que particularmente tiene que ser muy seleccionado y que eh, la legislación debería ponerse las pilas en este aspecto y quitarnos un poco de presión eh, para sobre todo para los pacientes saber, pero yo creo que la, también la lógica está ahí la lógica está ahí eh, y eso, ten, el sentido común creo que tiene que priorizar tiene que permanecer siempre en la mente de un cirujano y de un cardiólogo. En este caso pues estamos hablando de, de, de trasplante cardíaco. ¿no? Josep, Elizabeth Santi. Yo creo que, que la discusión ha a, no que yo no pensaba que aniría. Yo, cuando he visto la, la sesión, la meva pregunta es: ¿Por qué es planteja que yo ser un dilema ético? Evidentemente, eh, el trasplantamiento, yo creo el trasplantament en general de órganos, a lo mejor va ser un problema ético hace 50 años, pero hoy en día no creo que sea un problema ético. Llevo la misma idea que el problema ético o la necesidad de fer una reflexión ética en aquel caso, es la utilización de un animal. Porque si no, mm, voy a plantearse hoy en día que estén tratando pacientes de 80 años cuando hace eh, 20 años mm, no nos tratábamos sin tener més de 65. Creo que está fuera de lloc Porque las poblaciones son diferentes, como ha dicho el Tony, la expectativa de vida es diferente. Y ningún ahora plantea no tratar una neumonía porque el paciente tiene 85 años. ¿no? O sea, Seguramente, yo estaba con que la discusión ética entre cometas era para que se trata de un animal. Y, y ves que ninguno ha, ha, ha tratado de este tema. A mí personalmente, a mí personalmente, no me cap el problema que se puguin utilizar animales en el beneficio de las personas. No estoy hablando de maltratamiento animal, en absoluto, eh? pero voy a decir que, que, que no y por eso me tornar a la pilota es decir, la taula que ha, ha presentado esta sesión eh, ¿Quién opinión tiene? porque yo mm, pienso que no se hem de discutir si la ciencia ha de o no, fins i tot aquest malal ya ja se sabía que el malal nos beneficiaría de este trasplantamiento es decir, el malal ha sido un experimento ya ja ho sabíamos, que això no sabíamos pero él se ha prestado a hacer este experiment como hay malalts que participan en las assajos clínics de fármacs y algunos han muerto por culpa del fármac que ha estado testado y esto lo tenemos aceptado o sea, sigui, un cop hi ha un consentimiento informado aceptando que una persona pugui participar en un assaig clínic de un fármac que lo vez el puede matar porque ja ha pasado todos hemos pacients pacientes estudis estudios que se han mort en el estudio y no decir que no es és... Por culpa de la farma que bueno, prueba. Eh, la ciencia avanza de esta manera. Yo le pregunto a la Taula: cuando va a la sesión, ¿era porque era un genotrasplano? Es decir, ¿es porque se utilizaba un porc? Entonces, eh, puede que la Taula discute también sobre este aspecto de la cuestión. ¿no? Et contesto yo porque soy yo la provocadora. Uh, realmente, claro. Yo no lo enfoco tan en, en, como un dilema, sino una reflexión. Yo pienso que se ha de reflexionar sobre los objetivos de las cosas que FEM, no, no necesariamente para aturar, sino, pues, eso, es un cambio de paradigma. Fins ara eso, no sabía FET, es una técnica que es experimental y se ha de acompañar de una reflexión. No me es porque un animal. Porque, claro, es evidente que aquest señor se ha prestado a ser un experimento. La meva reflexió, dins del consentiment informat, que es una decisión raonada, deliberada, que comprende las consecuencias. Yo no sé, fin quin punt una persona que está a la puerta del amor, eh, bueno, no sé, considero que es vulnerable, per, per signar que consentimiento informat, que no le treca el valor de que sigue cumpeten y uprengui, perfecta. La ética, numés, invita a reflexionar. Y una cosa tan sencilla como seura en esta taula, cuatro personas con puntos de vista multidisciplinares y diferentes, y ne Es yo la ética. No es arriba a una conclusión ni prohibir, sino que esta reflexión. Y de hecho, este haciendo todos reflexiones éticas. Si la... De nosaltres nosotros, por ejemplo, en esta sesión, no se me plantejat el concepto de edad. En moment Pero ya, es decir, ha sortit la equidad. Eso es un trasplantamiento que está la industria al mit. Dins de la ética el criterio de justicia es important. Dins del mundo de la legislación y la donación también. per tant això será una técnica que podrá utilizar todo el sistema público? Este dupta, también es ético. Claro que yo veo ética a todo alrededor, em me però Pero es l'objectiu el objetivo de la sesión era está, ponerlo en común. ¿No veus problemas éticos? Perfecto, pero han salido tots porque todas estas discusiones, no, eso no es un final de vida. el amor es un tabú en la sociedad y se demandan hacer todo. Todo, todo eso son decisiones éticas. Ver, yo yo no, no soy ningún per, per dar ninguna opinión de ética, sobre todo al costat de la doctora ética, pero, pero, pero sí, sí que a mí me em parece que es diferente dos escenarios concrets. un que és el de modificar genèticament una espècie per al bé d'una tercera espècie per al bé d'una altra espècie, és a dir, agafar la natura i modificar-la genèticament pel nostre profit i això pot començar convertint la, la, la, la naturalesa en, en, en una barreja de, de genètiques inacabable i això és el que a mi em genera, em trontolla una mica pero al final pot acabar dando órganos que sirven perquè els humans visquem més en no, no se ha hablado y tampoc tampoco era el momento de hablar de la ética la y equidad de desenvolupar máquinas que substitueixin el cor, porque si decidim que traemos el cor biológico y posem una máquina que ya está a punto de pasar, ningú parla d'un problema ético, y en cambio también hay un problema de equidad, también hay un problema de industria, un problema económico y todo això existeix. Però no hay un problema ético, Pero tant el problema que yo creo que existeix, fundamentalmente, y que está subjacent en aquel debate que estamos teniendo hoy, es hasta qué l'home, la humanidad tiene derecho o está cualificada para modificar genéticamente el entorno de la natura en el que nos hemos trobat y en el que estamos, y esta sí que es una reflexión muy profunda. Si no, si no modificamos genéticamente las, las cosechas. De los 8000 mil millones de personas que hay en el mundo, unos cuantos, mil, unos cuantos cientos de millones morirían. Y Monsanto genera, genera semillas modificadas genéticamente, que además son, son estériles para que todos los años estés obligado a comprarles a ellos las semillas, pero que generan cosechas que son resistentes a todo tipo de, a todo tipo de plagas y también gracias a eso podemos comer prácticamente todo, eh, to, toda la población del mundo. Y ahí también se generó mucho debate ético, pero al final nadie puede ir en contra de la posibilidad de que todo el mundo se beneficie de, de ese tipo de modificación genética que se hace en las semillas. Por lo cual, yo personalmente soy de los que piensa que si podemos coger una especie, una especie animal y modificarla genéticamente para que luego volvamos nosotros a beneficiarnos de ella, yo creo que con una regulación, con, por supuesto todo tiene, tiene que estar regulado, pero yo creo que desde luego a esto no se le puede poner ningún tipo de freno. Esta es mi opinión. Santi, la ciencia que hay diu. aquí. ¿Cuánto lejos estamos de que yo si rutina? Es ciencia ficción, básicamente. Bueno, yo eh, creo que por lo que he presentado, yo creo que es ciencia ficción, no. Sí que es verdad que es la pregunta del millón y ahora para ahora yo creo que ninguno de los que, que estamos aquí y i i tot los que se dediquen más directamente podría responder a cuánta cantidad de danes. La mi opinión, doncs puede ser doncs una mica sesgada, por el hecho de que yo soy recercador y hace años que nos dediquemos en el grupo de Altoni eh, donde estudiar eh, terapias que donc, que son bastante semblantes y eh, bueno, también yo estoy totalmente de acuerdo con eh, lo que órganos, tenemos una muy buena oportunidad, tenemos unos conocimientos como he dicho que no teníamos hace eh, escasamente tres décadas, y que obviamente esto se ha aprovechar siempre en beneficio del malal y de forma doncs, que sea lo más eh, eh, equitativamente posible. También eh, tam, diré que, que, que, que, que, que si me em permeteu, voldria trancar una llança per la recerca que se hace aquí a casa sobre sobretot en fons públicos, y que también se entiende los que nos dediquem a això, i y es que hemos de dejar part de la recerca que se hace como com en aquest caso que dice, que hemos que eh, en aquellos cors eh, o, o en aquellos animales se les eh, a hasta 10 eh, tipos de mutaciones diferentes, son recerques muy caras, y per tant aquí ha de tenir un peso específico y la única, única branca de recerca que ho pot puede hacer son las grandes industrias. Pero sí que es verdad que per esta altra banda han certes ombres, no? el, temps, el por el hecho de dejar a manos de las grandes industrias este tipo de nuevas aplicaciones, por el de que, como tú, por ejemplo, el Cristian ha dicho, fa mesos que hi ha llegado a la llum aquest cas y realmente son muy poca la, la información que ha suscitado porque eh, hasta emprenderan como gotas los tipos de, de mutaciones que se han hecho y no sé si fins de quin punt sauría també de donc, obligar aquestes grans farmes a grans estas grandes farmas realmente ser más transparentes, porque eso también suscita ciertas sombras de cara de también a la opinión pública, es no? és, és de ha ha ha que hay arredera que hay anat malamente, que hay bé. y yo creo que eso dons ayudaría, no sé si la FDA o a nivel de aquí donde la EMS que aparte de dejarlos y ficar tipos de dones de experimentos, también dones que se obligats obligados, en un tiempo prou curto, para cara, a los que nos dedicamos a esto, eh, eh, dones se publica eh, de forma bueno, que es muy rápida. Yo eh? creo que han pasado muchas meses para que tengamos incluso toda la comunidad científica y también la sociedad de información referente a Donsa caso. Bueno, caso es una reflexión que también dejo Donsa de Mundo taula. Bueno, no. Saiergaté yo una una mica. Uh, si vos Christian di cómo cómo evoluciona el caso. Lo no sabéis cómo acabó. Como como dice Santi, eh, el problema es que no, se, no, no hay información científica fehaciente y clara sobre cuál fue el, el final de, del señor Beret. El señor Beret murió a los creo que fue a los 58 días. Y la causa de la muerte fue, fundament fue fundamentalmente un fracaso humilde orgánico producido por un shock séptico. Es decir, no fue por rechazo inmune, sino parece que fue una infección. Y las causas de la infección, que en un principio se pensó que podía ser qué que que, que tipo de infección era, parece que ahora ha salido a la luz que el, el órgano que se le trasplantó podía ser infectado por un citomegalovirus porcino. No por un retrovirus, sino por un citomegalovirus porcino, lo cual levanta la polémica de que si el cerdo, si el cerdo modificado genéticamente hubiese estado perfectamente estabulado en una zona extremadamente limpia, no tendría por qué estar infectado por un citomegalovirus porcino. Pero la verdad es que parece que el cerdo en algún momento se infectó con el citomegalovirus que dentro del, del, del cuerpo humano, que no es que estaba además inmunocomprometido, pues se, se, se desarrolló y fue lo que fue la causa de la final de la muerte. En un principio se trató con Cidofobir, que es un, un, anti, un antirretroviral que parece ser que es el que ya tenían pensado darle al paciente en el caso de que presentase algún tipo de infección por, por retrovirus porcino. Y también en una entrevista el, el cirujano Barley Griffith hace la reflexión de que cuando vieron que el paciente empezaba a tener síntomas de infección decidieron darle inmunoglobulinas humanas. Y el problema es que al darle inmunoglobulinas humanas parece ser que a posteriori se dieron cuenta de que a lo mejor dentro de esas inmunoglobulinas también había anticuerpos antigal, que a lo mejor también habían dañado el, el, el órgano. Entonces, parece que, que lo, la, la, la buena lectura que tiene esto es que por lo menos todo lo que se había intentado hacer para evitar el rechazo inmunológico en estos 60 días que, que vivió el paciente se consiguió. Y lo que parece que no estaba bien conseguido era ni la terapia... Antinfectiosa ni la estabulación del cerdo en, en, en United Therapeutics, en Revivicor o donde fuese. Pues muchísimas gracias otra vez a los ponentes por, bueno, primero por haber intentado resumir, por haberlo explicado también y por darnos esta visión tan global. Y gracias a vosotros por haber venido y por, por hacer estas preguntas ¿no? que nos ayudan a todos, yo creo, a, a intentar seguir haciéndolo lo mejor posible. Gracias. muy interesante